Hola, en este video que vas a ver, eh, entrevisté a Tito Bort. Tito Bort es uno de los especialistas a nivel mundial en todo lo referente a armar equipos de SDR, es decir, de personas que agenden reuniones a, a los equipos de vendedores eh, y también en ventas. Y la pregunta que una de las personas le hizo en este webinar es eh, ¿cómo reducir los no-shows? Es decir, de la gente que no se presenta a las reuniones. Tito tuvo una respuesta...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 bueno, si ya me están esperando, ya no me queda otra. ¿no? Entonces, es una, poquita, una manera de empujarlos con el codito, como dicen, ¿no? O sea, darle un nudge pequeño y hacer que la, que la gente entre las reuniones. Bueno, espero que te haya gustado la opinión de Tito Bort a esta pregunta. Eh, si querés ver el webinar completo, vas a encontrar el link aquí para ver todo el webinar completo que, que hicimos.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 Así que suscríbete en YouTube o entra a reunión.com y te espero para seguir viendo el mejor contenido de ventas B2B.